El ministro Parada nos acompaña y agradecemos al ministro José Luis Parada por estar con nosotros esta noche. Bienvenido al programa, ministro. Cecilia, muy buenas noches. Un saludo a toda la audiencia. Gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. Hoy comenzó, arrancó el pago del bono universal en Santa Cruz y el resto del país, en todo el territorio nacional. Eh, ¿Cuál es la evaluación que se hace en estas primeras horas, ministro? Bueno, eh, como ya habíamos nosotros programado, empezamos hoy día a pesar de que ha habido una aglomeración que pedimos que tengan paciencia por la distribución que se tuvo porque estamos pagando también sueldos y salarios en, en esta semana y eso hace una acumulación y también por las horas de trabajo que tiene la banca. ...en este caso de 7 aproximadamente hasta las 12 del día. La próxima semana será mucho más cómodo porque se está abriendo el horario hasta 8 horas para la banca. El día de hoy tuvimos algunos problemas porque una, hubo una sobresaturación a lo que fue el sistema en las primeras horas. Tuvimos consultas a la página web de aproximadamente cien mil personas... ...que no esperábamos, o sea, pensamos que podía estar entre 45 mil las consultas del primer día... ...por eso es que en, en las primeras horas se tuvieron algunos problemas... ...pero fue más que todo por saturación de las demandas del bono universal, sobre todo consulta. Pero terminado el día, ya una vez normalizados los pagos a partir de las 9.15 aproximadamente... Tenemos 40.239 pagos realizados. Hemos rechazado aproximadamente 18.742. ¿Qué quiere decir esto, Cecilia? ¿Cuáles son las personas que no pueden recibir el bono universal? Son las personas que cobraron el bono familia, los beneficiarios de la canasta familiar, servidores públicos de todos los niveles. ...trabajadores del sector público-privado... ...verificados a partir de los aportes de febrero 2020 en las AFPs... ...y los que reciben pensión. Bueno, estos 18.742 rechazados... ...son personas que quisieron co cobrar doble el, el bono... ...porque ya le habían pagado o un bono familia o el bono canasta... ...y lógicamente fueron a querer cobrar otra vez el bono universal y no correspondía. Este cruce en el sistema nos ha permitido también a lo, aquellos vivillos de que quisieron cobrar doble... ...también hubieron, por ejemplo, aproximadamente 11.115 personas... ...que a primera hora de la mañana cobraron aproximadamente... ...perdón, 1974, que en la mañana cobraron el bono universal... ...y pensaron que no se tenía control cruzado... ...se fueron a, otros, a otro banco para poder cobrar... ...y lógicamente fue rechazado. Se tiene identificadas a todas las personas. Uh -huh. El sistema integra todos los bonos. Por ejemplo, estas 1974 personas... ...que por ejemplo a las 8 de la mañana... ...se fue un banco, cobró... ...pensó que yéndose a las 10 de la mañana... otro banco podía volver a cobrar... ...el, el bono universal... ...lo cual se rechaza de inmediato... ...de la misma manera... ...estos 11.115 personas... ...que quisieron cobrar doble... ...pero ya le habían pagado... ...o el bono familia... ...o también el bono canasta... ...y los que rechazamos... ...que porque estaban, eh, son o jubilados o tienen una renta... ...o que también eh, no cumplía con los requisitos son 18.742. Entonces aquí podemos ver nosotros de que el sistema sí ha comenzado a funcionar... ...son 40.239 pagos y en total los bonos a hoy día alcanzan a 3.778.630 pagos quiere decir que estamos bordeando los 3.800.000 pagos de este bono en un mes y 30 días es algo inédito dentro de lo que es el sistema sobre todo de ayuda transparente con transferencia de bonos esto nos ha permitido en este momento llegar a, a, este, a este número y el día de mañana llegamos a los 4 millones de pagos realizados, con lo cual estaríamos bordeando casi el 50% de pago a los beneficiados en un mes y tres días. Bueno, tenemos muchas consultas. Me parece inaudito, pero es real. Mucha gente queriendo cobrar doble y lo escuchamos de la voz del ministro. Eh, la verdad que parece impensable en estos tiempos cuando hay tanta necesidad que exista gente que quiera, eh, no sé, beneficiarse con algo que, que, que no le compete o beneficiarse dos veces, ministro. Pero bueno, es parte de lo que ocurre, ¿no? Es parte realmente de lo que uno puede darse cuenta eh, deja esta situación. Una persona, ministro que cobra, por ejemplo, un bono de un beneficiario, una de las tantas consultas que tenemos, de la tercera edad, es decir, renta dignidad. Y como sabemos, hay una normativa que evita que las personas adultas, o les pide que las personas adultas no vayan a los bancos. Pero le da un poder, hijo, sobrino. Esta persona después, si no tiene eh, ningún trabajo y tendría que acceder al bono universal, se lo prohíbe porque ya cobró en el sistema... ¿Por un beneficiario de la tercera edad? No, él tiene derecho para cobrar el bono universal. Pueden. porque Porque en dos casos hemos permitido que algún familiar o una persona pueda cobrar el, el bono. Por ejemplo, se trata en los discapacitados graves o muy graves y también en las personas eh, adultos mayores que definitivamente no pueden movilizarse y acuérdese que de más de 65 años también el tema de la cuarentena no les permitía salir de sus hogares. Bien, entonces una persona que cobra eh, eh, de esta forma como eh, un apoderado, digámoslo, sí tiene derecho al bono universal. Y esto para que quede claro. Porque además hay que puntualizar que el bono universal, ministro, uno no lo puede delegar el cobro. A diferencia de los otros bonos, como usted ha dicho, aquí no, no, no puede uno decirle que vaya otra persona a cobrar el bono universal, ¿verdad? No, no puede. Es indelegable y lógicamente tendría que ser él. Hay casos seguramente especiales. Hemos habilitado una, una página web que es www.boliviasegura.gov.bo, en la cual cualquier persona introduce su carnet y automáticamente define si es usted beneficiario del bono universal. Y si es beneficiario, bueno, sí, ahí escuchando. queda registrado y escoge el día que puede ir de acuerdo a la edad en las diferentes semanas que tenemos establecidas. Pero si, por ejemplo, los de 50 a 60 años no pueden cobrar por alguna razón esta semana, están habilitados también para la próxima semana poder cobrar. Hay un plazo de 90 días, así que... Tal vez estos cuatro días vamos a tener una aglomeración en los bancos porque estamos con un horario de 7 a 12. Por lo tanto, a partir del lunes 11, la apertura del sistema financiero va a ser de 7 de la mañana a 15, o sea, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Por lo tanto, va a ser mucho más flexible y mucho más fácil la cobranza, son estos cuatro días que seguramente vamos a tener algún problema en la aglomeración que se pueda presentarse y les pedimos paciencia y el distanciamiento social requerido. Eh, bueno, algunos, algunas consultas que pueden servir para el universo que nos está mirando en este momento la gente dice, mi hermana es madre soltera, tiene tres hijos, solo puede cobrar de una de sus hijas porque una sola se beneficia con el bono eh, eh, familia. ¿Esto la deshabilita para cobrar el bono universal, ministro? La deshabilita porque ya como apoderada de su hija, ya está beneficiándose del bono familia. Mi esposo es jubilado por enfermedad, tiene discapacidad moderada, así que imaginamos que eh, podrá cobrar el bono por discapacidad. ¿Le corresponde cobrar la canasta familiar porque tenemos una hija en secundaria? Eh... Si tiene una en secundaria, corresponde la cobranza. Y por la discapacidad, acuérdense que en el, el gobierno anterior solo se pagaba la discapacidad grave y muy grave. Aquí se ha incorporado la moderada y si tiene una moderada, él puede cobrar perfectamente ese bono. Quiero que quede un poco claro este tema porque estamos recibiendo muchísimas consultas. Si una persona cobra el bono Familia, es decir, por sus hijos, uno, dos o tres estudiantes, ya no puede cobrar el bono universal. Es así, ministro, porque tenemos muchas consultas. Así y es. quiero que quede claro así esto. Es. Cobran el bono familia, sí, yo... ya no pueden cobrar el bono universal. Ya no pueden cobrar el bono universal. Eso es para el padre, la madre o un apoderado. El que realiza la compra por cualquiera de los hijos o por los dos queda inhabilitado para el bono universal. ¿El padre que no cobra puede cobrar el bono universal si no tiene trabajo, padre o madre en este caso? Efectivamente, puede cobrarlo. Bien, El papá que no cobró entonces si no es tutor. Tenemos muchísimas consultas. Una persona que no cobró ningún bono es desempleada actualmente, no trabaja desde diciembre del año pasado hasta este mes que aportó a las AFP. ¿Debe cobrar? Sí, puede cobrar el bono universal. Ahí está una consulta que nos hacía el señor Franz. Yo consulté en la página el bono universal y solo me sale asegurado FP, futuro FP, previsión, estoy sin trabajo desde diciembre del 2009. ¿Qué pasa en este caso, ministro? Si él estaba asegurado con AFP hasta diciembre, quiere decir que en este momento no tiene trabajo, él puede cobrar el bono universal. Aportaba las AFPs, esta es una consulta muy seguida, pero desde el 13 de marzo ya no trabajo. ¿Podré cobrar el bono Andreita Ruiz? Si no tiene el trabajo en este momento, sí puede cobrar el bono universal. ¿Hasta cuándo tiene que, eh, en este caso, una persona haber aportado, o, o, o a ver cómo se la formula la pregunta, o sea, hasta cuándo el tema de los aportes eh, lo inhabilita a un ciudadano para cobrar el bono universal? Lo que hemos tenido es ahora hasta febrero del 2020, eh, es, el, el, es la, los datos que tenemos, es la base de datos con la que se está trabajando. A partir de ahí, el que está desocupado y no tiene ningún aporte puede cobrar el bono universal. Bien, como trabajador público y tutor de mi hijo voy a cobrar el bono y mi esposa que no recibe sueldo fijo, ¿ella puede cobrar el bono universal? Sí, puede cobrar el bono universal y aquí también... Eh, estamos determinando que parece que también algunos funcionarios públicos están, vamos a tratar de determinar el, el número... Estaban queriendo co cobrar también el bono universal. O sea, a ver, entendamos que esto es un bono para ayudar a las personas que no tienen un salario fijo, que no están percibiendo ingresos. Yo vuelvo a apuntar, ministro, y creo que en esto nos vamos a sumar todos, a que entendemos la necesidad que hay en muchísimos cientos de miles de hogares bolivianos, pero uno siempre tiene que pensar en que hay alguien que está peor. Efectivamente, eh, si soy un funcionario público, no me corresponde cobrar el bono. Uno tiene que ser muy claro en ese sentido porque va a recibir su sueldo. O sea, el funcionario público está recibiendo su salario. Efectivamente, Cecilia, es por eso que el sistema de transparencia que tenemos, esta ayuda con transparencia que instruyó la presidenta Yanine Áñez, no le va a permitir cobrar de ninguna manera doble, la doble percepción. Ya estamos viendo los 18.742 rechazados en un solo día. ...y les pedimos que por favor, aquellos que quieran cobrar doble... ...aquellos vivillos que van a un banco y quieren ir a otro... ...lo único que hacen es perjudicar a las personas que les corresponde el pago del bono universal... ...por favor, no sigan con esas dañineras que le hacen mucho mal... ...porque en este caso son 18.742 personas que han podido acceder a las cajas... Porque al momento que llegan y son rechazados, es el mismo periodo en que llega la persona que se habilita para comprar el, para cobrar el bono universal y cobra. Entonces, si de los 40.239 que hoy tuvimos pagados, hemos podido estar con unos 15.000 o 16.000 más pagados por hoy día, hubiéramos llegado aproximadamente a unos 58 mil, a unos 58 beneficiarios, pero estas personas que creen que pueden cobrar doble o que había, uh -huh. podía haber una falla en el sistema, lógicamente lo que hacen, eh, lo único que hacen es perjudicar a las personas que les corresponde el pago de acuerdo a edad. ...y también de acuerdo a la semana que le corresponde. Eh, ministro, bueno, vamos a intentar ingresar a la página... ...nos piden que ingresemos ahora enseguidita nada más para orientar a la gente. ¿Este bono universal es para universitarios? Sí. Sí, porque el bono universal se paga de 18 a 60 años menos un día, 59. Por lo tanto, eh, los universitarios sí. Lo mismo también que los conscriptos que preguntaban... Si se les iba a pagar, efectivamente, también los que están haciendo su servicio militar, también les corresponde el pago. Bien, ahora vamos a, vamos a ayudar a la gente. Eh, mientras entramos a la página, por favor, aquí está, esta es la página. Queremos, por favor, hacer el ejercicio porque nos están pidiendo cómo consultar si a mí me corresponde o no, si al ciudadano que está del otro lado de la pantalla le corresponde o no. Ministro, si usted puede ayudarnos, por favor, estamos en la página Bolivia Segura. ¿Dónde tenemos que ingresar, ministro? Eh... Lo primero que tienen que hacer, no, no, sería para atrás. Para atrás, ¿Perdón? vámonos para, para atrás, por favor. Ayudemos a la gente, vamos aprendiendo todo. Estamos, este, este es el inicio, así estamos, ministro. Página de inicio. Pá... Información general. Información general. Damos información general, por favor. Aquí está, adultos mayores. No, no, pa... no, acerca de Bolivia Segura, póngale... Acerca de, de Bolivia Segura. Ok, acerca de Bolivia Segura. Ahí, ahí está. Ahí. ¿Y ahora? apriete ahí y ahí sale presentación Bolivia Segura. Sí. Que es el, el, autoevaluación, las noticias, los comunicados, protocolos, información oficial del personal. A ver, eh, la verdad que. No la, he, no, la con, no la he visto todavía funcionando desde esta mañana, pero le vamos a pasar, le vamos a, pasar a la televisión para que puedan dar con el procedimiento. Denos unos unos 10-15 minutos para poder eh, entrar, porque aproximadamente Después. hoy en este momento debe estar saturada porque son 100.000 consultas que hemos tenido hoy día y está automáticamente, una vez que deja de estar saturada, comienzan a entrar el tema de la identificación con el carnet de identidad donde tienen que poner. A ver si podemos ingresar a la página bonouniversal.gestora.bo, eh, también, que es otra página que nos están pasando en este momento. Y le pido a producción. Eh, una consulta, ministro, porque tenemos muchas preguntas. ¿Una persona puede cobrar el bono universal con fotocopia y carnet? No. No, no puede cobrar con fotocopia y carnet. Lo que sucede aquí es que hemos dado la oportunidad para utilizar distintos eh, documentos. Puede ser. La libreta de servicio militar, puede ser el pasaporte y también puede ser el brevet. Bien, eh, otra consulta. Los profesionales, y esto quiero que quede claro también, que tienen NIT. Generalmente hay profesionales independientes o personas que facturan. No deben haber facturado el último mes para ser beneficiarios, ¿verdad? Porque si facturaron, es decir, si movieron su NIT, no pueden cobrar, ¿verdad, ministro? Sí, si tienen el NIT no pueden cobrar. ¿Bajo ninguna circunstancia, aunque no hubiesen facturado el último mes? No, eh, no, porque el, al tener el NIT se supone que tiene una actividad económica. Muy bien, entonces eh, estamos respondiendo algunas de las preguntas esta noche nosotros, para la gente que nos está siguiendo, efectivamente, ahí está. Eh, si tienen NIT no pueden cobrar el bono universal, la gestora pública nos tenemos que ir. Ahí estoy tratando de ingresar. Ah, este, este es el comunicado y quiero que lo vean. Por favor, ingresemos a segura y seguro hay un comunicado que dice Gestora Pública comunica la saturación del portal de consulta para el pago del bono universal. Es por esto que no está saliendo la información en este momento. Ahí estamos viendo, este es el comunicado de la gestora pública a través del cual se manifiesta que ha habido una saturación en la página efectivamente por todas las consultas que se han realizado. Esto se solucionará, imaginamos, ministro, en el transcurso de las próximas horas. Sí, efectivamente. Y hoy nos sucedió lo mismo, Cecilia, porque hay que tener en cuenta que el bono universal va a estar entre 3 a 4 millones de beneficiarios. Entonces, es cualquier cantidad de personas que saturaron esta mañana y ahora también la tienen saturada en el tema de las consultas. Lo que queremos nosotros, de una u otra manera, esta mañana, por ejemplo, el ancho de banda que estaba en 40 megas ya se estaba utilizando a las 8, casi a las 9 de la mañana, 39.3 estábamos, por eso se comenzó a hacer lento, y en este momento esos potenciales 3 a 4 millones de beneficiarios del, del bono universal seguramente están haciendo las consultas para ver qué día les toca, si están habilitados, y la página también le permite a aquella persona que considera que no está en el sistema o que, o que se ve que no tiene el bono universal y considera que está desempleado y cumple los requisitos, es incorporar su carnet de identidad y hacer reclamo respectivo donde eso irá a una base de datos especial para atenderla posteriormente. Muchísimas gracias, ministro. Vamos a estar pendientes nosotros eh, sobre esta situación. Entendemos que hay mucha... Muchas consultas de la gente, efectivamente hay consultas que ya son a veces reiterativas, pero las vamos a ir respondiendo todas porque entendemos la necesidad de la población boliviana. Un último mensaje, Ministro, parada por favor, para la gente que nos está viendo. Yo creo que es importante hacer hincapié en que si no se puede cobrar inmediatamente estos bonos, no se pierden y la gente puede volver a cobrarlos el día que le toque salir eh, de acuerdo al número de carnet de identidad Esta ayuda de lo que son de, con los pagos de bonos es un sistema en el cual se va a pagar a todos los beneficiarios vamos a llegar aproximadamente a 8.5 millones de personas cada, cada bono tiene una duración de 90 días por eso tampoco hay que apurarse mucho lo que sí queremos y hemos querido demostrar hoy día y te agradezco Cecilia ...es que 18,742 personas rechazadas que no cumplían... Nos ha, ...le han hecho perder el tiempo a cajas, a personal de bancos... ...porque al hacer la consulta y al presentar su carnet... ...automáticamente el sistema lo rechaza... ...por lo tanto, una vez que se tenga detectada en esta página... ...ya podrá acceder directamente al bono universal... Y tener un poco de paciencia estos cuatro días que a partir del lunes se aperturan los bancos, todas las uh, agencias por, por un espacio de ocho horas y eso nos va a facilitar mucho el desagotamiento y los pagos a todos los beneficiarios. Muchísimas gracias, ministros, en el entendido de que también cuando estamos hablando de funcionarios públicos que cobran sus salarios estos días, estamos hablando de policías y militares, así que tenemos que ser todos solidarios, es decir, tienen derecho a cobrar, están exponiendo su vida y a ellos también se les está pagando en estos primeros días como corresponde, por eso también la saturación en el sistema financiero. Muchas gracias, ministro Parada, como siempre, por su predisposición para informar y orientar a la población. Le agradecemos Cecilia y que Dios los bendiga y guarde siempre. Igualmente, muchas gracias.